Compañeros y compañeras, esta tarde, desde mi persona, desde la juventud de todo el oriente del país, desde la nueva Secretaría Nacional Electa de Juventud, queremos eh, queremos hacer público nuestro total respaldo a la candidatura del compañero Aristi de Valencia como próximo secretario. De la... ¿Y por qué lo hacemos, compañeros y compañeras? Eso es importante porque no, no es suficiente endosar el respaldo de la juventud de esta juventud rebelde sino aclarar por qué lo hacemos. Porque este, compañeros, es el camino correcto. Porque Aristides Valencia representa la reafirmación del carácter revolucionario, democrático y socialista del FMLN. En él, en él está la garantía de que este y que este partido se reencuentre con sus principios, con sus valores, con sus ideales, con todos, con todo ese acúmulo de historia, de lucha de este pueblo salvadoreño. El otro camino lo conocemos desde hace rato. El otro camino lo conozco desde mi adolescencia. Ese otro camino al que Chafik señaló como duro blandito, como desnaturalizador del FML camino reformista, ese camino que está obsoleto y que la historia le ha dicho que no pasará, compañeros y compañeras.